Jungle. Jungle. Bienvenidos a mi canal, yo soy Chris y acá vamos a estar hablando temas para conocernos mejor a nosotros mismos y reaccionar mejor al entorno que ha cambiado tanto. Hablemos de cinco pilares. Hablemos del de pilar emocional, el espiritual, físico, el social y llegaremos al financiero. Quédense conmigo. Hagamos este viaje juntos.